Pronto, en este hogar silencioso, habrá un precioso bebé que lo pondrá más hermoso. Porque tendrá mucho amor. Iluminará nuestra vida con balbuceos, miradas y una hermosa sonrisa. Es tanta nuestra emoción que invitamos a nuestros amigos y también a la familia. Y con mucha alegría preparamos su bienvenida para disfrutar su llegada y llenarnos de dicha. Recuerda que te esperamos ese día. Mensaje para mis padres. En los planes de Dios estuve como regalo como una grata sorpresa. Imaginarme lo que sentiré aquel día cuando pueda mirarte y demostrar mi alegría. Apegándome a ti para oler tu aroma y tú sientas la mía. Gracias por celebrar mi vida. Suscríbete para ver más videos, activa la campanita, dale like. Éxitos, nunca te rindas, bendiciones.